Hola familia, regresamos con un video que espero que sea corto porque solamente quiero hablar del evento de Halloween y explicarles un poquito de qué se trata, qué es lo que podemos ganar. Este evento empieza el lunes a las 9 de la mañana tiempo del Pacífico y termina el jueves a las 9 de la mañana tiempo del Pacífico también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que decorar nuestras casas en los nodos y nos vamos aquí a Uinerca como pueden ver ya algunos de los miembros empezaron a decorar sus estructuras no tenemos mucho verdad pero vamos a hablar qué es lo que dicen las reglas importante siempre leer las reglas para que sepamos cómo podemos tener la mayor posibilidad de poder ganar algo no hay muchos, no hay muchos, pero por lo menos tenemos algo. A ver, lo que quiero que, que entiendan es esto. ¿Dónde era? Aquí están los detalles. Dice, similarmente al desafío del 2021, este desafío recompensará a los tres mejores nodos de la comunidad con la mayor cantidad, rareza y variedad de Uh, decoraciones de Halloween. En el momento por ejemplo tenemos los las decoraciones del año pasado del Spirit Halloween que son como este los que nos dieron, o este también este de acá el que nos dieron el, el este año nos dieron estas calabacitas este por ejemplo a ver dónde hay más, creo que yo tengo dos aquí ajá estos, estos dos son del año pasado, es y tenemos los que se vienen, los del Jackie Sai que están muy, muy caros. Entonces lo que dicen los de, los de Aplan, que dependiendo de la cantidad, la rareza, porque la rareza, disculpen que, que siga cano de ventana a ventana, vamos a ver rareza. Aquí nos referimos a la rareza. Hay, hay diferentes niveles. Por ejemplo, este es un Uncanny, que es el más básico. Pero si nos vamos a. Creo que este Freak show es bizarro. Y creo que tengo un Elrich por aquí. Ajá. Elrich, este es el más valioso. Es lo que quiere, lo que dice el documento. Que dependiendo de la, la mayor cantidad de adornos que esté en ese nodo el tipo de rareza y la variedad eso ayudará en los, rankings, en los rankings de quién va a ganar porque si solamente el nodo tiene puros uh, adornos de este año los que sacaron de este año puras calabacitas eso no le va a dar puntaje si tiene unos 50 edificios con puras, puros adornos de estos de este año su puntaje no será tan alto sin embargo otro nodo que tiene variedad, por ejemplo, como nosotros, nos, y la rareza nos dará más puntaje. Esas son las cosas que van a usar para darnos puntos a los nodos. Vámonos aquí y voy a tratar de dejarles el link de esta página donde están los, los nodos, ¿verdad? Les quiero dar un ejemplo. El nodo de Bella Ross, el del Halloween, que está en Queens, si nos vamos para allá, van a ver cómo está lleno de, de adornos, de Halloween. Miren nada más cómo se ve este nodo. Lleno de adornos, ¿verdad? Está. Bueno, ese era el propósito de este nodo. Que para Halloween iban a disfrazar sus este. A poner los adornos en sus edificios. Van a tener un circuito aquí. Pero miren qué bonito se ve este nodo. Empezaron desde hace como 4 o 5 meses a planear esto. Y miren nada más. Dígame si no está bonito. Ahora, ellos van a ganar en la cantidad, ¿verdad? Tienen muchísimos. Tienen variedad. Porque tienen muchos del año pasado, de este año. Y me imagino que algunos de ellos compraron del, de ese diseñador. Tienen una buena posibilidad de ganar, en mi opinión. Pero solamente tienen 34 habitantes que están registrados en ese nodo. Hice un video explicando cómo registrarse y otro video hablando de, creo que de los nodos, la ventaja de estar dentro de un nodo. Pero como pueden ver, Porch Park tiene 163 habitantes. Si nos vamos a Porch Park en Chicago, la mayoría de las construcciones las tienen por acá. Mi compu está haciendo mucho ruido porque... Está usando, está usando mucho RAM pero en fin, como pueden ver si sí tienen estructuras tienen, tienen más edificios uh, que casi otro nodo pero miren, uh, si sí tienen muchas que tienen los diseños, los adornos tal vez ellos tengan una ventaja más grande porque tienen más habitantes y si cada uno pone un, un adorno van a tener 147 adornos pues los de Porridge Park Tal vez Ganen Pero si los de Bella Rose, El nodo de Halloween Tiene muchos de esos adornos Son de rareza de Elridge o Bizarro A esos les van a dar Muchísimos más puntos Ahora si nos vamos aquí A Praia de Bandera Quiero que vean algo Es el, nodo, el segundo nodo más grande ¿Verdad? Tan bonitos los colores de su nodo Miren no tienen muchos adornos de Halloween. Sí tienen, pero no bastantes, ¿verdad? Muchos de estos adornos son de este año. Así es que no tienen variedad. No van a recibir muchos puntos. Es la ventaja de los nodos ya más antiguos. Porque tienen jugadores que han estado en el juego más tiempo. Entonces ellos han comprado desde hace un año los primeros Legends que sacaron. Así es que el nodo de río tiene tres veces más la población que Belarroz. Pero Belarroz tiene más variedad. Digamos que tiene el mismo número de, de construcciones, de edificios. Y digamos que tiene el mismo número de adornos. Pero como les acabo de enseñar, la variedad se la lleva Belarroz. Ea es la diferencia. En Hollywood, la verdad, no he visto cómo están, pero quiero que entiendan, o sea, lo importa. Cuando hagan eventos como estos, porque van a empezar a hacer más eventos como estos, si piensan cambiar de nodo de domicilio, tengan cuidado, no siempre se basen que quién tiene la mayor cantidad de ciudadanos en ese nodo. Lean bien las reglas de ese evento. Otra cosa que habla el el evento este los premios los pre, los jugadores los jugadores que residan en el nodo que quede en primer lugar van a recibir punto sparks por cada adorno con un máximo de 3. así es que si tengo 5 adornos en el nodo de Wienerka y quedamos en primer lugar realmente solamente voy a recibir 0.03 Sparks lo máximo entonces ese es el premio para el primer lugar Sparks y les van a hacer un circuito los de habla recuerden el video que hice del circuito hablando de que es importante tener un circuito porque si empiezan a tener negocios eh, alrededor del circuito al lado del circuito por donde pasan las, las carreras eso les es publicidad gratis muy muy importante eso el, que, el nodo que quede en segundo lugar cada jugador se va a llevar 10.000 upex y digamos que los de hollywood queden en segundo los de aplamar van a regalar que casi un millón de upex y ¿Sí, verdad y digamos que nosotros en winetka quedemos en tercero somos 40 Aplan se va a gastar 5 por 4, 20, 200 mil. 200 mil. Lo que sí no dicen es que si todos los jugadores se van a llevar este premio, o solamente los que ponen adornos, porque si solamente los que ponen adornos, ah, va a estar muy difícil que todo el mundo participe porque muchos jugadores no tienen los adornos. Creo que en el barrio, solamente de los 40, tal vez. 20 tengamos adornos entonces de esto se trata el, el evento voy a dejar el link para aquí el, el tablero ya llevamos 40 esperemos que en unos meses lleguemos a, a 50 miembros por eso es importante cuando lleguen nuevos miembros al, al barrio los ayudemos para que puedan entrar al nodo de Wibneca. o les si ya están en otro nodo por lo menos les ayudemos a avanzar en el juego Ahora así familia, me voy. Muchísimas gracias por escucharme. No se les olvide dejarle un like al, al video. Recuerden que a los 750 miembros vamos a arreglar tres casitas en Porto. Ya nos faltan más de creo que 125 miembros y ya llegamos. Que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso.